Esto se venía escuchando en los pasillos de, las, de los altos gobiernos, se venía escuchando en el mismo Miraflores, se venía escuchando en los países circunvicenos donde el peligro es latente, está ahí suspirándonos en la nuca, cuando vemos que Maduro para mantenerse en el poder está haciendo las pantomimas que tenga que hacer y está Prestándose Para servir de plataforma a Rusia, a Irán, a Cuba y a China ¿Qué es lo que está pasando acá? Que están utilizando a Venezuela como una plataforma para invadir Sudamérica Y posteriormente seguir hacia arriba Eso es un problema, si ustedes miran el, la magnitud en este momento de, de la guerra en Ucrania Es porque Ucrania se quiere unir a los países de este lado Donde está... ...los países europeos, donde están los países democráticos y está Estados Unidos. Y a la vez Rusia se quiere meter a Venezuela para abarcar Sudamérica. Entonces tanto Putin le está respirando en la nuca a los Estados Unidos entrándose por ese lado... ...como Biden le está respirando en la nuca a Putin entrándose por Ucrania. El peligro inminente que se vive en América... Después de que Maduro comenzó a ceder terreno a los rusos, iraníes y cubanos Aquí vemos una clara muestra de esta catástrofe anunciada El grupo Warner en América Latina Explotación de recursos y defensas de los intereses rusos en Venezuela Oiga, no de los intereses de Venezuela Sino de los intereses rusos en Venezuela Primero hablemos de quién son y los llamamos por su nombre propio Mercenarios de Yergeny Prigozhin son los encargados de diseñar el círculo de seguridad de Nicolás Maduro, proteger las empresas rusas y controlar la actividad minera en la cuenca del Orinoco. Es un empresario próximo al presidente ruso Vladimir Putin, Yergeny Prigozhin, el cual admitió hoy que en el 2014 creó el grupo Warner, una empresa militar privada algo prohibido por la ley en Rusia, que está presente también en la campaña militar en ucrania dijo que los miembros del grupo warner son héroes que defendieron al pueblo sirio y a otros pueblos de países árabes a africanos y latinoamericanos desvalidos y se convirtieron en uno de los pilares de nuestra patria el objetivo es américa latina óigase bien y esto es el peligro y lo que se está diciendo a voz entera el objetivo es América Latina. Entre las regiones en las que se ha desplegado sus chicos, confirma que el grupo de, de Prigozin es, está presente en Venezuela, que tiene en Moscú a uno de los mayores aliados custodiando los intereses rusos y empresas como Rosneft. Aquí la preocupación que entra es porque... Ustedes se acuerdan cuando llegaron esos rusos a Venezuela se decían que eran ingenieros y que iban a mirar unas hidroeléctricas y que iban a, hacer, a prestar una asesoría, pues resulta de que aquí se descubrió lo, el pedazo de historia que le faltaba a esta trama que se está tejiendo en Venezuela, esto es muy delicado, pero antes los invito a que se suscriban a nuestro canal, leen like Activen la campanita de notificaciones y compartan con todos sus amigos en las redes sociales. Háganos saber sus comentarios porque gracias a sus comentarios nosotros seguimos acá dando lata, dando lora, hablando con la verdad. Y siendo los número uno en este medio de información, sobre todo con lo que está pasando en esos países dictatoriales como es Venezuela, Cuba, Nicaragua, Rusia, en fin. El resto ya lo saben ustedes Que nos hagan así o nos hagan así no importa Pero compartan con nosotros sus comentarios Para nosotros seguir acá día a día De acuerdo a las investigaciones de medios independientes Aseguran que en Venezuela actúan unos 400 miembros del grupo Warner Que están encargados entre otras actividades De diseñar el círculo de seguridad de Nicolás Maduro Junto a agentes cubanos No olvidemos que Maduro no confía en la FAN él no confía en las fuerzas armadas nacionales bolivarianas por eso su círculo de seguridad es agentes rusos y agentes cubanos ustedes recuerdan que en caracas en marzo del 2019 se desató los rumores del aterrizaje de dos aviones militares rusos en el aeropuerto de Maiquetía. Se supone que se trataba de un contingente que se encargaría de instalar un escudo antiaéreo para evitar cualquier injerencia extranjera. Esto ocurrió en el contexto de grandes protestas, el levantamiento de militares venezolanos contra el régimen y la presión internacional para que Maduro renuncie. Eso era lo que se hablaba en ese momento. Señalaba la vocera del Kremlin días después de la llegada del Antonov An-124 y de una aeronave de pasajeros Yusins-2-62 al mando del jefe del comando principal de las fuerzas terrestres de Rusia Vasily Toskokurov. de esos aviones se vio bajar a un grupo nutrido de soldados con uniformes sin las insignias oficiales que se sospecha eran de Warner Rusia tiene varios contratos que ya están en proceso de cumplimiento, contratos de carácter técnico militar y hacen varios vuelos y traen varias cosas. Entre eso se habla de que podían estar pues, eh, en encubierto estos. En el 2020 se denunció que cerca de 40 militares rusos llegaron a Canaima en el estado de Bolívar Vestidos con uniformes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana FAN. En julio de este año, el reconocido investigador estadounidense Evans Ellis recordó ante el Congreso de Estados Unidos que en los últimos meses Rusia ha desplegado equipo militar, tropas y mercenarios. El despliegue de mercenarios continuó en los años siguientes en el país caribeño. Y ha proporcionado asistencia técnica al régimen de Maduro. Sistemas de defensa antiaérea S-300 y la presencia de al menos 100 instructores y técnicos militares y mercenarios del grupo Warner. Cabe recordar que las tropas de Putin ya sean regulares o irregulares son claves para Miraflores. Le permiten conseguir tecnología y armamento e incluso le son de utilidad en materia de espionaje y vigilancia. Rusia logra a cambio una inquietante recompensa, la explotación minera y petrolera. Volvemos a lo mismo y siempre llegamos al, al mismo punto. A Rusia no le interesa Venezuela como país a Rusia no le interesa la economía de Venezuela, a Rusia no le interesa el pueblo venezolano que sus mujeres bonitas, que sus hombres trabajan paja, ellos no les interesan a ellos en este momento están haciendo su negocio al 100% que es la explotación minera y la petrolera y fuera de eso están intercambiando los armamentos entonces es como ese chivo expiatorio como esa, plan, esa plataforma que está ahí sirviéndole de antesara para hacer el salto posteriormente hacia Sudamérica y así poder tener controlado desde Venezuela parte de los Estados Unidos que es su gran enemigo sin contar con el control absoluto sobre la cuenca del Orinoco, donde está la mayoría de las empresas bajo la protección militar rusa, en esta riquísima área pueden encontrarse en todo tipo de, de minerales, petróleo, gas, hierro, aluminio, oro y hasta de diamantes. O sea, imagínense el negocio tan bravo que está haciendo Rusia. Rusia está ganando de aquí para allá y está ganando de allá para acá. Aparte de que se está apoderando del terreno Es como hablando de historia patria ¿no? Es lo más parecido a la época de los conquistadores españoles en las Américas Cuando vinieron a, a llevarse en las Indias, a robarse en el oro A llenar, a poblar la América deseada Estando Venezuela inmersa en, un, en una colosal crisis humanitaria Los aviones que parten de, de bases militares moscovitas No transportan ayuda ni alimentaria ni sanitaria entonces, ¿qué es lo que están transportando? La pregunta del millón. La situación es desesperante. Solo se traslada personal uniformado capacitado en tecnología y en custodia de los intereses de Moscú. Al retornar a su tierra, los Antonov-124 lo hacen cargados al máximo de sus capacidades con los valiosos recursos extraídos del territorio venezolano. Vuelvo y digo. Rusia la está haciendo completa. Rusia está ganando por punta y punta. Y a ellos no les conviene que se caiga el régimen de Maduro porque se les acabaría la vaquita que les está botando harta leche. Ahí está la partecita que le faltaba a esta novela. Ahí les dejo esa perlita. Hasta una próxima oportunidad.